Coffee. Escuchame, todas esas cajas que se acaba de llevar FedEx. ¡Qué sí, alegría! Sí, sí, sí, buenísimo. Para tres tiendas, bueno, ya. Tenemos 11 Unidos? tiendas ya. sí. ¿11 tiendas en Estados Unidos? Sí, digo, sí. vendiendo nuestros productos, ¿no? Ojalá. Ojalá. Ojalá. Ojalá, de 11 tiendas propias. Bueno, nunca se sabe, qué que enseñar es grande. Creo que Wiley fue el principio. Bueno, de hecho... Sí, mi primer cliente salió de Wiley, de Charlottesville, de la ciudad que me tocó a mí. Fue, O sea, lo entrevisté bajo el marco de que, bueno, vengo en este programa, quiero entender un poco cómo entrar al mercado, que era más o menos lo, mi meta. Y nada, no, se recopó y se convirtió con mi padrino Hoy en días, tipo yo le digo el Godfather porque a través de él fui entrando a una, otra, no sé qué, y sigue siendo mi recliente. Vino a Uruguay el ¿eh? año pasado, lo traje a Uruguay, o sea lo invité a venir, le mostré como o sea, la mejor parte, estaba copado y todo no sé, bueno. Y como que me sirvió, fue el tipo el pico. Bueno, en realidad venimos a conversar contigo un poco por eso, porque están abiertas las eh, inscripciones para poder part participar de Wiley hasta el 18 de septiembre para todos los emprendedores uruguayos. Y un poco queríamos contarles: bueno, yo conozco a Sofi, somos amigas, las dos somos emprendedoras, somos alumnis de la Embajada de Estados Unidos. Pero sobre todo, digo, porque tengo súper claro cómo te cambió a vos. A mí me cambió la vida para siempre haber ido a un programa de este tipo, a una ti. Pero sobre todo, Wallet, específicamente, me parece que, ya como contás, vino tu padrino acá, tu mentor. Qué espectacular, mostrarte tu estudio, tus productos. Pero digo, me parece que estaba bueno porque a veces no nos enteramos o no somos conscientes. Este programa es para todos, para todas, ¿no? Por sé. ¿no? supuesto, todas. También. No, y además tiene como un montón de alistas para aprovecharlo. Yo te digo, yo tipo, no fue que le escribí, tipo, ah, bueno, te quiero vender, no sé qué, el término dice, me te quiero comprar. Pero yo en verdad lo le escribí y le dije, mira, estoy acá por este programa, no sé qué, y, y eso, quiero quieras o no, es una carta de presentación súper importante, y a mí me sirvió para hacer un estudio de campo. Bueno. Y sentiste haber ido a Baila y cambió, eh, o el rumbo, o el, la dimensión, o como tu visión de tu negocio. Eh puede ser que sí en el sentido de que pude entender un poco cómo tomaban las decisiones las tiendas a las que yo quería entrar y ese tipo de cosas. Y también fue como que a partir de ahí se convirtió en una exigencia, bueno queremos no, que vengas, queremos no, que vengas, te con no, no no clientes. Ah, el, ok, nosotros, y un mercado nuevo, veniste entonces sí. y a la espectacular. Sí. Y tu esfuerzo, obvio. No, pero era el plan, o sea, siempre, o sea de hecho puedo apliqué eso para entender el mercado, pero o sea, sería, o sea, si lo aprovechás las oportunidades están ahí y la carta de presentación de Wildlife no es menor. Si tuvieras que decirle a alguien que está pensando en postular o no a Wildlife y capaz que piensa este típico de los uruguayos a que nos achicamos un poquito y decís, va, no, mi emprendimiento seguro que no está a la altura, ¿qué le dirías? En eh, nada, no, yo le diría que 100%, o sea, 100%, no hay ningún emprendimiento que no esté a la altura. Yo desde que arrancó fuimos la primera generación, las últimas dos ayudé a alguna gente a postular y también era lo mismo, viste, se nos acercaban y no, porque yo, que no sé qué. Y la realidad es que no pierdes nada y 100%, yo lo, lo recomiendo. O sea, si está bueno vas a quedar. Y aparte de, de nuevos contactos de negocio, ¿te dejó herramientas concretas, esto de hablar con gente de todo el mundo? ¿Cuánta gente es que va un montón de gente de, de, de, de, de todo el mundo, no? de toda Latinoamérica y el Caribe, 250 éramos, wow. de 5.000, o sea, la realidad es que imagínate que fue una muestra, estuvo súper bien. Y la realidad es que, sí, me cambió porque en mi perfil, por ejemplo, yo no tenía ni idea de nada de emprendedurismo, no tenía ni idea de habilidades blandas, o sea, o sea, soy diseñadora de background, o sea, nada que ver. Entonces fue la primera vez que estuve en contacto con todo eso, tipo, con, con todo. Clave. Clave. Clave, y además fue, me sea... daba una vergüenza al principio porque no hablaban de términos no tenía ni idea, o sea, tuvimos pila de seminarios y de cosas como que, no sé, cómo ni siquiera ahora se me ocurre qué decir pero mismo del propósito de las metas no sé qué nunca había trabajado ese tipo de cosas wow. nunca nunca nunca nada no. ¿Te tuviste a mirar con Richard Branson? Nosotros? Richard Branson, sí. sí, me muero. Estuvo bueno, estuvo bueno, fue tan gracioso, tipo acá en el Departamento de Estado, tipo en, el, en la sala, tipo de Congressman, o sea, todos sentados ahí de repente, tipo, sí, Richard, estuvo muy natural. Claro. Sí, la verdad que fue como medio surreal. Muy bueno, bien. bien, gracias, Sofi. Bueno, nosotros queremos invitarlos a todos que se postulen. Hasta el 18 de septiembre tienen tiempo, de verdad, eh, yo no puedo explicarles porque la idea era contarles de Wildlife y lo que me cambió la vida a mí era este tipo de programas de Estados Unidos. Redes de contacto, me imagino que vos seguís manteniendo contacto con sí. gente de wildlife. Este año fui el casamiento de una vez, chicas. ¿En serio? No, no, Argentina, en bueno, sí. espectacular. Viajes, redes de contacto, aprender cosas concretas, estar a la altura del mundo. ¿Lo tenemos. Esta es una oportunidad para acodearnos y aprender y crecer con emprendedores de toda la TAM. No te la pierdas.